que en la obra de María Santificadora es muy fundamental y es el amor a los profetas. Ella misma lo dice en uno de sus mensajes, que ella no vino sola, sino que ha venido con toda la asamblea de los santos y santas. Y nosotros recordamos a los profetas con un especial cariño, inculcado por nuestro fundador Federico Blandón, eh, porque los profetas son modelos para nosotros, porque ellos fueron hombres y mujeres que surgieron del común del pueblo, que fueron también pecadores insignificantes, imperfectos, que supieron bajar a su interior y reconocer allí su propia mezquindad y su debilidad. Pecaron como todos nosotros, pero se humillaron por su pecado ante Dios y dejaron actuar a Dios en sus vidas para transformarlos. Admiramos su fidelidad a Dios y ellos no se arrogaron nada. Para ellos ellos no sintieron que lo que hacían, los portentos que realizaban, eran obra de sus manos. Es, es obra de Dios y ellos se sintieron siempre como un instrumento de Dios. Fueron capaces de decir la verdad sin miedo de afrontar las consecuencias de la honestidad, las consecuencias de ser coherentes con lo que se piensa y con lo que se siente y con lo que se hace. Se veían en contraste con la mentalidad fariseica de aquellas épocas en que, en que se tenía muy presente o se tenía muy presente el deber ser. Ellos no pensaban en el deber ser, sino lo que es la persona. Sabe que no es perfecto. Es más, cuando peca, se da cuenta y, y, y muestra su debilidad ante Dios. Se hunde en su miseria y mira toda la maldad de su vida. Y de ahí surge de nuevo, solamente confiando en la misericordia de Dios. Es humilde. Humilde viene de humus, es decir, de tierra. Recordemos a algunos profetas. Algunos de sus profetas son Elías, Eliseo, eh, Moisés... Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, todos ellos son de, eh, de un valor muy especial porque también supieron eh, denunciar las injusticias del momento por el que estaba viviendo el pueblo de Israel en determinado proceso de la historia. es para nosotros siguen siendo ese modelo de, de denunciar también la injusticia y de anunciar la palabra de Dios que es justicia, que es amor, que es libertad, que es verdad. Si los hombres y mujeres de Dios hablaban con nuestro Padre, también ahora lo podemos ser puesto que somos descendientes del pueblo de Israel. Así que en esta casa, esta última, sea un diálogo con Nuestra Señora la Virgen María, de tal manera que ustedes puedan decir, hoy he hablado con ella. Lo que nunca habían dicho jamás. Pero ella vino a este santuario fue para eso. Para hacer un buen diálogo religioso con todos sus hijos. Y no una rezandería, sino unirnos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos una al Espíritu María. Y María nos corresponda por medio de su obra. Y su obra fue la que se presentó y se prestó para el servicio del Espíritu Santo y viniera el Cristo a la tierra. Así que digámosle, hablémosle, y mientras unos oran, otros piden, y Dios les concederá todo lo que ustedes le digan. Padre Dios, Dios te prometiste que perdonarías hasta mil generaciones de aquellos que te honran y creen en ti y guardan su mandato. Somos un pueblo que hemos desobedecido, pero te amamos. Somos un pueblo que no hemos guardado los mandamientos, las leyes tuyas, pero por ignorancia. Somos tu pueblo, Señor, y nos queremos culpables de todo. Y que posiblemente hasta las puertas del cielo se nos hayan cerrado. Pero no se nos olvida tu promesa, Padre, que perdonarías a muchas generaciones de aquellos que te aman y te honran con tu palabra, Sabemos, Padre eterno, que la misericordia tuya ha sido de generación en generación y que desde el principio de la cristiandad tú, cuando apenas eras Cristo que ni lo conocían y fue crucificado por los malhechores porque no le entendieron su filosofía y lo creyeron también otro loco y hiciste maravillas en él y la tierra se revolcó en el momento que él instaló el último suspiro. Así te decimos hoy. Moisés también un día hizo lo mismo. La tierra se estremeció y casi que el monte Sinaí se vuelca. Porque desobedecieron a las leyes. Así lo hiciste con tu pueblo de Israel. Aquel hombre llamado Jacob que por sobrenombre le pusiste. Serás Israel de ahora en adelante y liberarás a mi pueblo y mi pueblo es mío y yo lo haré y haré posesión de él. Así también haré posesión de todos estos pídanle y ahora me dirán si les concedió no Síganle pidiendo. Señor, cuántos sacrificios, cuántas muertes, y aquellos hombres que dieron testimonio de ti, que regaron como semilla de evangelio en una tierra que no estaba abonada, porque ninguno la quiso, no quiso atender tu palabra. La palabra que les enviaba por medio de los profetas y ninguno fue escuchado. Cuántas muertes de santos para convertir a tantos pecadores. Gloria a ti, Señor. Para vos, Señor, estas peticiones de estos siervos tuyos. Si regresaron aquel tiempo en, en que está Moisés con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, así se veían todos los israelitas, como están todos ustedes. Por eso somos la prolongación del pueblo de Israel. Y por eso dice el Señor de Todavía desde el Sinaí, desde allá se oye el grito y el lamento, dile a mi pueblo que yo soy el Dios del Sinaí, el Dios de Israel. El Dios de todos vosotros, pídanle entonces, pídanle entonces. Dios de Israel, el Santo de los Santos, Padre de Moisés, Padre de todos los patriarcas y de todos los profetas, mira a tu pueblo y escúchalo. Somos tus hijos y necesitamos de ti. Señor Padre Santo, el clamor de tus hijos llega a tus oídos. No solamente quitan ese dolor que tiene en su estómago, sino hay atrás que hay otra persona, otro hijo tuyo que también sufre en este momento de esos dolores. Allá en aquel lado está. Bendícelo, Señor Jesús, y sánalo, digamos. Con esa confianza te damos gracias.